Hola gente, soy Marcelo Di Marco, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les cuento una cosa, estoy rajando porque me tengo que afeitar, como ven, bañarme. Esta noche tenemos La Vuelta de la Patria del alma por Instagram con Francisco Garrido. Pero es algo que les quiero decir otra cosa, miren. El taller de los jueves dio una clase magistral, magistral que la vamos a sacar mañana sábado, ok? Son dos pasos para poder escribir mejor. Pero ojo, no escribir mejor de acá a 10 eh, años más o menos. No, no, escribir mejor de un momento para otro. Créanme, véanlo y yo les aviso que está por salir, digamos, eh, como siempre. Los sábados tenemos un programa, estamos haciendo programas durante la semana para estimular a la gente para bancarse la cuarentena con nuestro mejor estilo, digamos, no pero... Eh, Haciendo que todos participen, pero esto es especial porque resulta que nosotros si se habrán dado cuenta que ahora estamos saliendo todos los sábados, ¿eh? este, Barabales sale los viernes con el Sur Taller Literario y nosotros salimos al otro día, cosa de no pisar, son, son canales hermanos, eh, Barabales, después tengo una gran novedad para contarles, ¿no? eh, que es realmente sensacional. Pero atiendan al taller de los jueves a las 4 de la tarde, porque la clase que hicimos les va a venir pero sensacional. Va a salir ahora el sábado este a las 12. Nomi, ¿qué sábado es? Hoy, el, hoy que es viernes, ¿qué? ¿15? Nomi. 18, a ver. ¿Hoy qué? Hoy es viernes 17. Ahí está. Nomi, saluda cámara. Saluda que te ve la gente! ¡Dale! ¡Saludá, saluda, ¡Vamos! Bueno, hoy es viernes 17, bueno, el sábado 18 estamos saliendo justamente con este programa que se llama Dos pasos para escribir mejor. Créanme, véanlo porque es sensacional. Un gran abrazo y nos seguimos viendo. Chao.